Odilín Morel, presidenta de la Junta, de la Unión de Juntas de Vecinos de esta localidad. Así que vamos a conversar con Odilín. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Amado. Buen día, Carolina, mi ¿Cómo? estudiante. Buen, Buen día, día Odilín, mi amigo del alma. Sí. ¿Cómo pues te bien? sientes? Eh... ¿Qué ha pasado con el tema de la Unión de Juntas de Vecinos, una nueva institución que se ha creado?, etcétera. Vamos a ver, ¿qué tú me sí, puedes decir? Eh, gracias por la invitación que me han cursado. Tú sabes que todo el mundo tiene libertad de hacer lo que entienda. Eh, entienda, si quiso formar otra institución, pero debo aclararle a ustedes que la federación son instituciones que se forman con el conjunto de uniones de juntas de los diferentes municipios, porque el conjunto de juntas de vecinos forma la unión y el conjunto de unión es que forma la, eh, federación. la federación y nosotros no estamos en esa federación. Nosotros somos unión de juntas de vecinos y sin nosotros, que somos la gran mayoría, la más grande unión de juntas de vecinos de la provincia de Duarte, no hay federación. Maestra, eh, en ese mismo sentido de la cantidad de juntas de vecinos que están en la unión en estos momentos, se ha hablado de que hay pocas comunidades de que al momento estén agrupadas en la unión, de que ha perdido fuerza la unión de juntas de vecinos, de que eh, entienden a muchas comunidades o representantes de, de comunidades que se necesita un cambio, como que el relevo y todo lo demás. En ese sentido, nos gustaría escuchar su posición al respecto. Eh, yo la invitaría a ustedes a que asistiera a una de nuestras asambleas que se realizan cada 15 días en nuestro local de la Avenida Libertad número 33. Eh, eh, ¿En, la Rivera. en La Rivera. En La ribera. Sí. Por ejemplo, eh, este domingo tenemos asamblea, domingo 24, y ustedes podrán constatar si es verdad que ha bajado. Al contrario, ya en esta semana nosotros juramentamos dos más. O sea que tenemos unas 52 juntas de vecinos afiliadas. Decían es que eran mentira. nueve, dos o tres, poquitas, poquititas. ¿Cómo fue? Que decían que los. los no, no, demás claro, son tú muy sabes poquita. que lo que pasa es, señores, que yo quiero que ustedes lo entiendan. La Junta de Vecinos han querido politizarla. Han querido politizarla. Por ejemplo, tenemos dos personas ahí, por ejemplo, Rafael Rodríguez, director de Salud Pública, que se reúne de manera clandestina con Inmaculada Valerio del Ayuntamiento. Y el senador, que en una asamblea dijo que qué había que hacer para sacar a Odilín Morel de la Unión de Junta de Vecinos. ¿Y Pero tú sabes problema, por qué? ¿Eh? Ellos te ven como el problema. Esa, ¿Por qué? Porque yo digo la verdad, porque yo defiendo este pueblo. Y porque yo digo, en el momento preciso aquí no se Pero está ¿qué haciendo interés puede nada. Tener? ¿Y para qué Franklin, el, el senador, o sea, tiene el interés de, de, de, de transformar eso? Oye, ah, antes de continuar. ¿Políticamente? Antes de continuar, vamos a saludar a Yerian, que está con nosotros ya hace un momentito. Buenos días, ayer, sí, buenos, buenos días día ayer, a todos ¿no? ustedes, ¿verdad? Día. Saludar a Odilín que está aquí, qué bueno. Odelín, Gracias, mi amor, ver, verla tan joven y recuperada. Sí. Como yo te, yo te voy a eh, <risa> <recuperada, risa> eh, eh, eh, trancada, fero. no, mi amor. Lo que pasa es que si no me invitan, yo no vengo. Y yeah. yeah. recuperada. Años ah, tú tienes Odelín, la palabra la recuperada, como que no iba. Oye, ¿cuántos Nadie años tú tienes presidiendo <risa> la Unión, Ovilín? ¿Cuántos tú crees ¿Cuánto que tendré? No, no sé, pregunto. Ah. Yo soy el periodista aquí. Mira, tengo eh, unos cuantos años. Pero sí, cuánta, está bien. ¿cuántos? Uno, ¿Cuántos? No ¿Unos Más o menos 20 no años. ¿20? 20 años, ponle. Pero no presidiéndola, o sea, pero, porque pero, yo he ocupado diferentes pues cargos, una, tú lo es, sabes, eh, Francis. Eso sí. es una especie de dictadura. ¿verdad? Bueno. No, mi amor, dictadura no, mi amor, no. no. ¿Por qué? Porque ahí, en asamblea, se ha... Eh, Realizado, se han realizado de que si debemos salir o no y ellos no aceptan, porque yo estoy ahí porque los dirigentes nuestros quieren que yo esté ahí, porque si ellos no quisieran, si yo no estuviera haciendo el trabajo, hace tiempo que yo me hubiese ido, además tú sabes eh, que aquí en este pueblo hace falta gente que defienda eh, lo que son las comunidades y los sectores, que no, se, que no se vayan a la política y estar callados para que se, hacerse los graciosos. Dígame. Yo creo que, que, como decías, que se requiere de las voces, sí. no obstante a eso, sí. tú, podrías hacer, tú haces un buen trabajo en ambos lados. Claro. La dima, dinamización y traspaso de mando creo que para ti es oportuno. Y le da un, un, un, un activamiento para que otros se interesen en participar y que sean tu relevo posterior. Claro. Eso yo entiendo, es un consejo para que la unión de junta permanezca y, so, y supere. Ahora, te han hecho, ¿cuántas jun, unión de junta te han hecho paralela aquí? Porque el otro día vino uno aquí de. Son bloques que forman en los sectores, bloques. Pero vamos a dar nombres, perdón. ¿Cuánto, ¿cuánto, estuvo ¿cuánto? el maestro Miguel Martínez, estuvo Ramón Flores, eh, que representa el sector Vistelvalle, el Gran sí. Valle como ellos sí, llaman. Porque ya creíamos que era que la unión de junta de vecinos. Y no Mira, te, y no por ejemplo, a ti. Miguel Martínez lo que es presidente de la junta de vecinos eh, de ahí al lado de, de, del Montecito. Ellas pertenecen a ti, no, a, a No, mío, a la unión. no, no, y se han invitado. Eh, Ramón Flores ni siquiera está en una Junta de Vecinos. Ni siquiera está en una Junta de Vecinos. Porque fue presidente de una Junta de Vecinos y perdió las elecciones de Wellington Camilo. Ni siquiera está. Y, bueno, y esa Junta de Vecinos pertenece a la Unión. Pero que él no está no. en una Junta de Vecinos. No. No, no, no, oyes. No, no? Ah, sí, es la, así, es así. Las Juntas de Vecinos. Sí, Porque una cosa es que la represente Carolina... Otra que esa la representé sí, sí, yo. Sí, cita, la y de... que las juntas realmente pertenezcan a la Unión de Juntas. Sí, la nueva esperanza pertenece a la Unión de Juntas Eso de Vecinos. Era. Mira, sí. eh, en, en la entrevista que se le hizo a Ramón acá él relataba el que en, una, uh -huh. en un encuentro que se convocó para el Palacio Nacional, ah, sí, bueno. eh, la Unión de Juntas de Vecinos de San Francisco de Macorís no pudo llevar una representación adecuada. Ahí fue que dijo que fueron unas cinco o seis juntas que pertenecían. A la unión de junta de vecinos que tú presides ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué fue lo Y que si fue cierto que eso que él decía fue lo que ocurrió Con relación a la participación de ustedes Qué bueno que me hiciste esa pregunta Mira, eh, Amado A nosotros nos invitaron a participar A un encuentro a saludar al presidente de la república Y yo dije que no ¿Tú sabes por qué yo dije que no, amado? Porque él se reunió en Agua con los comunitarios, en San Juan de la Maguana, en Puerto Plata, en Barahona. Entonces nosotros, franco teníamos que ir a saludar al presidente al palacio. y Yo dije que no, que viniera él aquí como había ido a otra provincia y que nos reuniéramos aquí, que le planteáramos nosotros las situaciones que nos afectaban. Allá fueron cuatro juntas de vecinos de la Unión, pero fueron de manera clandestina por detrás, porque hay gente que siempre cree que verdad que le van a dar lo que ellos quieren, a llevar carta, a llevar sobre, que a eso fue que fueron. Y cuando le pidieron uno de los que estaba ahí que pidió que los presidentes pusieran los carnés arriba de la mesa para saber cuántos presidente había, nadie la, la puso. O sea que eso fue gente que ellos invitaron para hacer creer, por ejemplo Inmaculada, que habían de que 180 juntas de vecinos, mentira. Aquí no hay esa cantidad de junta de vecinos. Eso me entiende. Francis, ¿cómo, no, era de aquí, de que... eh, Odilín, ¿cómo entiende usted que, que puede afectar esta división? Porque realmente es una división, porque no es, no es una unión completa de todas las comunidades, esta división no. que se ha venido dando, eh, independientemente de las razones, ¿cómo afecta esto al desarrollo de San Francisco de Macorís y al empoderamiento para que se puedan lograr eh, muchas cosas que necesita el pueblo? La mira, unión hace la eh, fuerza. Mira, mi amor, sí, la unión hace la fuerza. Siempre han existido esos bloques y eso no ha afectado nunca a la unión de junta de vecinos porque nosotros hemos hecho el trabajo. Nosotros cuando tenemos que reclamar, reclamamos y nos han cumplido. Ahora, esos bloques que se forman, por ejemplo, en el Espínola, forman un bloque con Madeja ahí. Uh -huh. Por ejemplo, en Vistalvalle, Valle, que tienen eh, también un colectivo, esas son dos o tres juntas de vecinos que se han formado ahí se juntan. Okay. Pero la unión de juntas de vecinos es la que más juntas de vecinos eh, representa. Aunque por detrás la han estado llamando para que se vayan a eso. Y ellas no se van, no se van. Porque ellos saben quién verdaderamente representa aquí en San Francisco de Macorís los mejores principios para seguir firme Odín. como unión de juntas de vecinos. Odín, eh, dos Micrófono, preguntas ya ya. de mi parte. Ya ya. Eh, primero, lo que tiene que ver con la política. Usted ha dicho que hay un interés de politizar la Junta de Vecinos. Exactamente. Eh, ¿A usted se refiere cuáles son esos dirigentes y qué buscan con eso? Y, y ya una última pregunta. Vemos que el gobierno está haciendo un gasto eh, innecesario en publicidad, vemos que están tomando muchos préstamos. Vemos eh, algunos escándalos que se están dando, y, pero vemos no vemos a, la, a las juntas de vecinos ni a los grupos populares denunciando esto. Nadie lo está denunciando. ¿Qué está pasando? Mira, mi amor, eh, la primera pregunta eh, que tú dices, de, o, o la que tú me formulaste, de que el partido, eh, la política ha querido penetrar a las juntas de vecinos, y esto es con la única finalidad de que usted se calle, que no hable. Y que si tú hablas, por ejemplo, si yo hablo, viene uno por detrás a refutarme lo que yo dije. ¿Tú me entiendes? Como un choque. Y siempre eso ha existido. No nos podemos llevar de eso. Y sobre los préstamos y toda la, la, la, la barbaridad que este gobierno ha hecho, nosotros sí hemos reclamado, nosotros sí le refutamos, porque no es verdad, este gobierno muy poca cosa está haciendo. Lo que él ha hecho es endeudarnos en demasía a nosotros. Es billones que se deben aquí en este país, no es millones, no, billones, o sea que ha sobrepasado lo que otros gobiernos eh, habían realizado con préstamo para de que, dinamizar la economía del país. Y al contrario, para nadie es un secreto cómo se está llevando el mismísimo demonio a los dominicanos y dominicanas, a la gente pobre, a los humildes, cómo están los precios en los diferentes supermercados colmados eh, de los sectores, eh, que la gente... Eh, cuando iba con mil pesos compraba pero ya no puede ir con eso a una farmacia a ninguna parte eh, mira el gas como está yo di 3.352 pesos por un cilindro de gas porque yo lo compro el grande porque para no estar cada rato pero mira una energía eléctrica Odilín. casi 4.000 pesos señora, eh, yo quiero yo quiero con el perdón suyo corregir algo de lo que usted ha dicho ajá en realidad no es la política. La labor que hace la Junta de Vecinos es política. Todo el tiempo ha sido política. Lo que realmente usted intenta evitar es la partidarización de la labor, porque la política básicamente Exacto. es el ejercicio del bien común. Y eso es lo que hace la Junta de Vecinos, sí. con el perdón de una no, no, está bien, está distinguida... Bien. Y, y muy conocedora Francis. profesora, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Pues no decir que es una vieja profesora. No, no, <risa> sí. Maestra. No, porque ahorita se confunde la eh, maestra. No, que, no, ¿Y creen que yo te estoy no, diciendo bien? Ya yo estoy jubilada, mi amor. <risa> Mire esta pregunta que hacen, y la voy a, la voy a plantear. Hay sí, no, es que aclarar, y con las mujeres todavía. No, no, mucho no más. te apures. Maestra, <risa> no hacen una pregunta. No conocemos. Hacen una pregunta acá, y la voy a leer con el interés de que usted no defienda, sino que destaque los logros que se ha obtenido a través de la Junta de Vecinos. Este amigo o amiga dice, 50 años hablando, dice el tonterías, bla, bla, bla. en los medios de comunicación y no resuelven nada. Que dejen eso, dice él. Háblenos de los logros de la Unión de Juntas, y en este caso usted que la ha presidido durante todo este tiempo. Mira, mi amor, eh, esa es la situación, que mucha gente, muchas personas se ponen eh, a sintonizar, por ejemplo, un medio como este para eh, criticar negativamente. Lo que sí no hacen es cuando nosotros convocamos a una actividad, asistir, sí, a cuestionar. Nosotros decimos, Carolina, y a todo el que nos está viendo en este momento, de que nosotros, eh, todas, casi todas las situaciones que se han eh, presentado en este pueblo, a través de la lucha del Movimiento Popular, a través de la lucha de la Unión de Juntas de Vecinos, llámese acera, contene, arreglo de caminos vecinales, arreglo de casas, todo eso, con gestiones nuestras se han logrado eh, aquí en este pueblo de San Francisco de Macorís. Porque si nosotros no reclamamos que se le realicen las obras a los sectores y comunidades, aquí no se hace nada. Es a través de la lucha nuestra, que aquí se hace. Mira, por ejemplo, el hospital que se está construyendo. ¿Crees tú que fueron los políticos? Fue la lucha nuestra, los reclamos a nosotros. Mira el puente de Ugamba. Se inició ahí, de que ya están limpiando. Pero fue los políticos, Fue a través de la insistencia de nosotros que se va a hacer ese puente. Porque nosotros no tenemos recursos para hacer, pero sí para reclamar eh, que se haga. Maestra, mire, nos escribe el profesor Miguel Martínez. Y dice, él, eh, dígale a Odilín, a la señora Odilín, que le retamos a juntarnos en, en un programa en cualquier programa, programa para que discutamos y probemos la realidad de las juntas de vecinos, dice el maestro. Y que le diga cuántas juntas, cuántas juntas ellas realizó su reelección. O sea, él habla de la permanencia en el cargo sí. y de hacer un debate, podría ser en este espacio, pues que, que vengan si están en disponibilidad los dos. Eh, yo le quisiera decir a Miguel Martínez que antes de nosotros o de él proponer un debate, un programa como este, debió hacer esa propuesta. A que antes de nosotros llegar a lo que hemos llegado, que hubiésemos hecho un debate, en una unión de junta como se le invitó a él en otras ocasiones que no participaron que dice no usted. participan ellos ellos a Miguel uno se cansó de decirle Miguel una hacia la unión una y nunca quisieron así que eh, a mí, yo no le tengo miedo ni a Miguel ni a nadie Y Miguel es ahora que está en Junta de Vecinos Miguel nunca había participado De Junta de Vecinos, es ahora que él está en eso ¿Y por qué? Porque buscan Señores preventas personales Buscan querer agrupar gente Buscar gente para mañana Ay. Querer postularse es serio, ah, que Como grave. regidor y que como este y como el otro ¿Tú me entiendes? Yo un dirigente del PRM, Miguel Martínez? Sí, es del PRM, como eh, Ramón Flores Que estaba de Alianza, eh, en de Alianza el... País. No, no, Pero, a, mí, ahora... a, a, a Ramón Flores yo le vi una tendencia, vi lo doy seguimiento a sus redes, sí, una tendencia sí. a, hacia, hacia, el, hacia el PRM. A muy, ver, muy lo, marcada. A ver. <risa> igual que Leny Santana. Si no he dado cuenta, eh, yo tengo ese, nuevo cuando le da seguimiento. Una tendencia muy marcada. Bueno, él fue candidato, Bien. ha regido por Alianza. Gracias. Al final, Ajá. profesora, un mensaje final eh, para, todos, el, para todo el pueblo de San Francisco de Macorís. Sí, el mensaje final que le damos es... <risa> Que nosotros, eh, con la firmeza que nos caracteriza, estamos en la unión de Junta de vecinos. Yo no salí ahora porque eso era nuestro propósito, no porque yo quiera, sino porque no es el momento cuando un partido quiere apoderarse de las instituciones comunitarias para poderla callar como no está haciendo nada el presidente de la República y el gobierno que preside. Ellos no quieren que nosotros reclamemos y digamos que aquí hace falta que se invierta en el pueblo de San Francisco de Macorís. Muy gracias. gracias a la profesora Odilín Morel, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos, por la participación en nuestro programa.